Hola, espero que te encuentres bien. Soy el profesor Ezequiel Cuevas. Les voy a platicar de un tema muy interesante que estoy seguro les va a encantar. Suma de los ángulos internos de cualquier polígono regular. Antes de comenzar, recordemos unos conceptos básicos. Aquí tengo dos semirrectas. Una semirrecta y otra semirrecta. Un ángulo es la parte del plano comprendida entre dos semirrectas que tienen el mismo punto de origen llamado vértice la apertura comprendida entre ellos se llama ángulo esto significa que esta semirrecta y esta otra semirrecta el ángulo es esta área comprendida entre las dos se denomina polígono regular a una figura geométrica cuyos lados y ángulos son iguales entre sí esto significa que si un polígono regular Debe tener todos sus lados y todos sus ángulos deben ser de la misma medida. Si alguno de ellos es diferente a los demás, eso significa que no es polígono regular, es polígono irregular. La suma de los ángulos internos de un triángulo siempre va a ser de 180 grados. Siempre va a ser de 180 grados. No importa la forma o el tamaño del triángulo. Veamos el primer ejemplo de suma de los ángulos internos de cualquier polígono. Aquí tengo cuatro polígonos, el triángulo, el cuadrilátero, el pentágono y el hexágono. En el vídeo anterior eh, aprendimos cómo trazar las diagonales de cada uno de los polígonos regulares. El triángulo no tiene ninguna diagonal desde un vértice, el cuadrilátero tiene una sola diagonal. El pentágono tiene dos diagonales desde un vértice. El hexágono tiene tres diagonales desde un vértice. Para un polígono de n lados, el número de lados del polígono es n, y las diagonales desde un vértice es n-3. Ahora vamos a encontrar los, el número de triángulos que se forman desde un vértice. A ver, por ejemplo, veamos el cuadrado. Tiene cuatro lados. Y tiene una sola diagonal. El número de triángulos que se forman es 1 y dos triángulos. Dos triángulos. La suma de los ángulos internos. Bueno, sabemos que los triángulos miden sus ángulos internos, 180. Y entonces sería 180 y 180 del otro. Ya sea que sumemos 180 más 180 o multipliquemos 180 por 2. En este caso son 360 grados. Ahora la medida de cada uno de los ángulos del cuadrilátero. Por ejemplo, este ángulo, este ángulo, este ángulo y este ángulo. ¿Cuánto mide? Entonces tenemos que dividir 360 entre el número de lados o el número de vértices. 360 entre 4 y nos dan 90 grados, como sabemos que son polígonos regulares, cada uno de sus lados mide lo mismo y cada uno de sus ángulos mide lo mismo. Si no midieran lo mismo por lo menos uno de ellos, entonces ya no sería polígono regular, sería polígono irregular. Bueno, entonces el triángulo no podemos trazar ninguna diagonal de ninguno de sus vértices, por lo tanto no tiene diagonales. Número de triángulos que se forman desde un vértice, no hay números de triángulos, no hay triángulos que se forman, solamente hay un solo triángulo, el que estamos viendo. Y la suma de los ángulos internos, sabemos que miden 180 grados. Entonces aquí 180 grados. Como sus medidas, como la medida de cada uno de sus ángulos, debemos medir 180 entre 3. Y nos da que todos sus, sus ángulos miden 60 grados. El pentágono tiene 5 lados, 5 lados, Dos diagonales, Una y dos diagonales. Número de triángulos que se forman antes de un vértice. 1, 2 y 3. 3 triángulos. La suma de los ángulos internos. Entonces aquí tenemos 180. 180 y 180 grados, son los grados de cada uno de los triángulos. Ya sea que sumemos 180 más 180 más 180, o multiplicamos 180 por 3, que son la cantidad de triángulos que tiene, que nos daría 540 como resultado al multiplicarlo. Y la medida de cada uno de sus ángulos, bueno, entonces dividimos 540 entre el número de lados, y su cociente nos da 108 grados. Pasamos al hexágono. El hexágono tiene 6 lados y tiene tres diagonales: 2 y 3. Número de triángulos que se forman desde un vértice: 1, 2, 3, 4. 4 triángulos. Suma de los ángulos internos. Entonces sabemos que cada uno de estos ángulos, de estos triángulos, mide 180 grados. Entonces ya sea que sumemos 180 más, 180 más 180 más 180 más 180 o simplemente multiplicar 180 por 4 que es el número de triángulos que tiene al trazar las diagonales desde un vértice. En este caso van a ser 180 por 4 me da como resultado 720 grados y ¿cuánto mide cada uno de esos ángulos? Entonces vamos, tenemos que encontrar cuánto mide este ángulo, este ángulo Y todos los ángulos que tiene el hexágono ¿sí? Entonces dividimos 720 entre el número de lados 720 entre 6 y me da 120 grados cada uno de sus ángulos Bien, Bien ahora vamos a encontrar este, una representación general Para encontrar el número de triángulos Si ustedes observan el número de lados menos 1 me da 2. 4 menos 2 me da 2. 5 menos 3 me da 2. 6 menos 4 me da 2. Entonces ya encontramos la relación del número de lados con el número de triángulos que se forman desde un vértice. Entonces tenemos que para un polígono de n lados es... Para encontrar el número de triángulos es n menos 2. La suma de los ángulos internos de un polígono de n lados. Entonces aquí encontramos que era multiplicar el número de triángulos que se forman antes de un vértice. Para un polígono de n lados es n menos 2. Y lo multiplicamos por la cantidad. Eh, de, de, de, de la suma de los ángulos internos de cada uno de los triángulos en este caso son 180, van a ser 180 por el número de triángulos que encontramos. Y ahora la medida de cada uno de, de los ángulos de ese triángulo de ese polígono de es n lados es n-2 por 180. Con eso ya encontramos la suma de los ángulos internos y ahora lo tenemos que dividir entre qué? Entre el número de lados. Entre n. Bueno, ahora ya no nos falta este, comprobarlo. Por ejemplo, vamos a comprobar el del triángulo. El triángulo tiene tres lados, n vale de 3. Menos 2 me da 1. Y es el resultado que tenemos. Ahí estamos bien. El cuadrilátero. Tiene 4 lados, n es igual a 4, menos 2, esto es igual a 2. El resultado es correcto. El pentágono tiene 5 lados, n es igual a 5, entonces tenemos 5 menos 2, esto es igual a 3. El resultado es correcto, perfecto. El hexágono tiene 6 lados, n es igual a 6, 6 menos 2, esto es igual a 4. El resultado es correcto. Nuestra representación general para encontrar el número de los triángulos desde un vértice es correcta. Ahora vamos a encontrar la suma de los ángulos internos. Entonces tenemos para el triángulo es n vale 3. Entonces sería 3 menos 2 por 180. Y esto es igual a... 3 menos 2 es 1, por 180, igual a 180. Entonces el resultado está bien. Para un cuadrilátero, que es de 4 lados, sería 4 menos 2, por 180. Es 2 por 180, igual a 360. Entonces nuestro resultado es correcto. Ahora, para el pentágono, tiene 5 lados, n es igual a 5, entonces tenemos que 5 menos 2 por 180. Esto es igual a 5 menos 2, 3 por 180, me da 540. 540. El resultado es correcto. ¿sí? Y el último, el hexágono tiene 6 lados, n es igual a 6, entonces tenemos que 6 menos 2, por 180 y esto es igual a 6 menos 12 es 4 por 180 me da 720 grados y es el mismo valor que tenemos acá ahora ya tenemos la misma ecuación de la suma de los ángulos internos con la medida de cada uno de sus ángulos solamente nos falta dividirlo entre el número de lados en este caso vamos a dividir entre 3 y me da 180 entre 3 me da 60 grados el cuadrilátero la suma de sus ángulos internos es 360 lo dividimos entre 4 lados y me da 90 grados Mira, es correcta nuestra información y el pentágono Es de 540 Y lo dividimos entre el número de lados Que es 5 Y esto es igual a 108 grados Muy bien, nos da el mismo resultado Y por último el hexágono Es, dividimos entre 6 N es igual a 6 Y entonces al dividir 720 entre 6 me da como resultado el cociente de la división, 120 grados. Y nuestro resultado es correcto. Bueno, les dejo unos ejercicios para que practiquen. Si tienen alguna duda, déjenos en los comentarios y nos vemos en el próximo video.